Dale, Coco, a ver, hablate algo Y acá estamos en la casa del Coco Neuquén Capital Dicen que estoy loco <risa> ¡Eh, ¡Eh! ¡Pero se equivocan! ¡Se equivocan! ¡Sí, sí! <risa> no cambie mal, Coco, puto <risa> el dormitorio no? el loft? este es la parte de del loft el esto sí que es un 5 estrellas <risa> macho eh! <risa> Coco foto. <puto. risa> el loft. ya la bandera, la bandera enciende deja no te vas a poner una bandera de cosas cuántos <risa> <risa> el sí, está el acá adentro, eh. Reno centro. Che, se habla de que entre un chifle, boludo, acá. Correte la piedra. Igual esta filmación acá la vamos a mostrar, Cotí. <risa> ¿Estamos filmando? Bueno, aquí les quería presentar eh, uno de los animales exóticos de estas tierras. Filmame por acá, por favor. Acá tenemos la lagartija. Este insecto ha sido encontrado en las cuevas de Cocunlandia. Presenta signos de que... No, como que ha sido dos y en algún momento... A ver qué hay acá. No, a ver, espera. Yo lo que les quería mostrar estaba por acá, pero ya no me acuerdo. Bueno. A ver, ¿algo para la gente de Treleu. Pero murió ya, ¿no? No, no, está viva, está viva, Mira, sí, habla, habla, ahí está. ¡Colo! ¡Jerónimo! ¡Le mando un saludo desde acá de Neuquén! ¡Nos vemos! Al lado nomás, un ingeniero harto que se colgó de su estrella, Coco Marino. Hace tres meses que vive allí, entre las bardas. Un aguatero le trae agua cada tanto, amigos y familiares le llevan víveres. Él se copó y juntó cactus de los alrededores, hizo caminos de piedra, exploró el territorio como un niño. Los mayas, los duendes y los escorpiones lo acompañan desde entonces. Se siente dueño de la tierra que pisa y sueña con que su familia lo acompañe. La tierra sobre la cual vive es de YPF, Caminamos algunos metros y vemos los ductos que sacan de las arterias de la tierra los restos del pasado convertidos en futuro que se va. Me habían roto la cabeza, y estaban lo de mi madre, en un cuartito atrás en el patio. Comencé a hacer cerámica, pastilleros y otras obras de la cultura centroamericana y también mapuche, a empezar a desarrollar las técnicas de la cerámica, eh, más bien del estilo, eh, bueno, indoamericano, con grabados de las diferentes culturas centroamericanas y otras del norte de Argentina. También diseñé mis primeros grabados en las pipas con respecto a la energía de tercera y quinta dimensión. Pero más que nada, bueno, me centré en lo que era la técnica que yo ya sabía ser producto de que había sido artesano por muchos años. Así que bueno, durante un tiempo me dediqué a a estar tranquilo porque mi cabeza no funcionaba, pero mi cuerpo funcionaba de alguna manera con el recuerdo celular de lo que yo ya sabía hacer. Recuerdo que en ese tiempo, eh, bueno, empecé a hacer cerámica mientras pensaba qué era lo que me había ocurrido en el monte donde yo estaba haciendo la ecualdea, qué era lo que había ocurrido con mis últimos descubrimientos acerca de la energía, y bueno, eso fue algo que me hizo pensar mucho y me llevó a replantearme muchas cosas. Entre ellas, cómo podíamos extraer la energía de la Tierra, que es emitida en una frecuencia electromagnética de 10 Hz. Que bueno, eh, justamente eran los descubrimientos que yo estaba haciendo en el monte antes de recibir la agresión que me llevó a padecer luego afasia. En ese tiempo, bueno, logré procesar algunos datos, más que nada con respecto a la vibración. Esos datos me condujeron a establecer un modelo subatómico para una partícula hipotética de energía que integraba todas las regiones del universo. Comencé a buscar en el uno la respuesta. Y por deducciones lógicas llegué a que el 1 en su iniciativa comienza un recorrido energético que es lo que llaman los científicos raíz de 2. Este descubrimiento me llevó luego a, a muchos descubrimientos posteriores que hasta el día de hoy siguen saliendo del primer descubrimiento que fue la compactación de la partícula subatómica de aéter. Es así que, bueno, estando sin cerebro, comencé a, a ver cosas que no podía ver antes cuando me funcionaba bien la parte izquierda del cerebro, que es la parte de la razón, la parte de la voluntad, la percepción espacio-tiempo, la memoria... ...y eh, la parte que ejecuta las tareas... ...o sea, el, la clase de afasia que yo padezco... ...en los libros de afasia... ...dicen que es como tener una orquesta... ...pero sin el que la dirige... ...es como tener una empresa... ...sin el que dirige la empresa... ...o sea que se ve que está todo menos el que dirige... ...es así que bueno, con el tiempo, con los años... Esa idea se fue consolidando en mi mente, eh, comencé a hacer diseños en papeles uno tras del otro y bueno, de alguna manera se empezó a despertar lo que hoy en día es un, un camino para muchas personas, la manera de extraer energía de, de la éter, del vacío, el mar de Dirac la energía oscura y tantos nombres que tiene esta energía que nos rodea, que nos compone, de la cual no sabemos mucho, pero sí sabemos que esconde detrás una mecánica cuántica. Y que ahora podemos ver que esa mecánica cuántica es raíz de dos. La unidad se divide en dos y ahí comienza todo. Así que bueno, esa es la pequeña historia de cómo comenzó a avanzar la fascia, en una persona que se dedicaba a hacer artesanías y terminó haciendo tecnología y ciencia cuántica. ¿Qué tal queridos amigos? Eh, bueno, acá estamos con otro video para hablar acerca de energía libre, energía gratis y hoy quería bueno hablar un poco de la energía cósmica. Estamos todos buscando la energía, ¿dónde está la energía gratis?, ¿no?, y buscamos por YouTube y aparecen un montón de videos súper pelotudos donde no entendés nada, donde te muestran bobinitas de mierda con motorcitos con pilas adentro, ¿sabés qué es eso?, eso es gente que no quiere que vos ni yo sepamos el secreto de la energía cósmica. Entonces nos están burlando con una zapatilla que le dan unas vueltitas, que la enchufan y el magiclí que le da... Bueno. Todo eso por un lado es verdad, pero ellos están agarrando la verdad, la están manipulando, entonces a vos lo único que te queda es un video que no te dice nada. ¿Qué es la energía cósmica? La energía cósmica es energía que sale del centro de la galaxia. Esta energía se autocancela a sí misma. Es una energía muy fuerte. Es una energía que contiene millones de millones de voltios. Es una energía imposible de medir. Yo creo que el único que la puede medir es Dios, con su tester. La cosa es así. Esta energía, en la cual nosotros nos encontramos eh, como nadando, así como si fuéramos pescaditos dentro del agua, es energía de fusión atómica. Quiere decir, que todo el tiempo está explotando, pero a la vez su misma energía la autocancela. Entonces no la podemos ver. La tenemos acá, pero realmente no vemos nada. La cosa consistiría en lo siguiente. Si uno pudiera hacer una máquina capaz de perturbar un punto etérico de esta matriz que se autocancela, a través de perturbar ese punto nosotros descancelaríamos, lo que está cancelando y nos entregaría la energía o sea ¿qué es energía gratis energía gratis no son los imanes los imanes nos van a dar en un futuro un puntapié para entrar en este juego de la energía gratis pero en sí la energía gratis es poder liberar la cancelación que a sí misma se hace el éter ¿Mm? Nosotros logrando esa descancelación, vamos a lograr cantidades ilimitadas de energía. Ilimitadas. Ilimitadas, o sea, te estoy diciendo que en un cubito así podemos alimentar durante millones de años la Tierra con electricidad. Sacando energía de un cubito. Ahora, si jodiéramos solamente un puntito, listo. Todos seríamos felices. ¿Cómo se jode un puntito? Bueno, la cosa ahí es un poco más complicada, pero no deja de ser fácil. ¿eh? Porque estamos hablando que la energía ya se creó, solo que se está cancelando. Nosotros lo único que tenemos que hacer es joder esa cancelación, molestarla, perturbarla, lograr una frecuencia que moleste eso. Y a través de un medio como puede ser una bobina, nosotros ahí la estaríamos agarrando para nuestro sistema. Nuestra misión ahora es tratar de saber cómo podemos perturbar el éter. ¿Mm? Crear un sistema donde se genere un punto nomás. Un punto. Y eso sería el punto cero. En los próximos videos bueno, vamos a estar hablando de esto. ¿Mm? Adiós amigos. Las máquinas que abren el muro de Bloch y nos entregan energía fría. En capítulos anteriores vimos el mecanismo de cómo se produce la apertura del muro de bloch a través de romper un volumen eh, y generar 2pi. Nosotros estamos viendo acá, te voy, a, te voy a ir mostrando las partes de esta máquina, ves, por ejemplo, acá, esto que yo muevo, esto es la batería, una batería. Vamos a colocar la batería en su lugar, y luego vamos a ver qué alimenta esta batería. Esta batería está alimentando a un generador de Runkorf Este es el generador de Runkorf Vamos a sacarlo. Y vamos a ponerlo nuevamente donde corresponde. Eh, estamos viendo cosas que, bueno, ya han sido explicadas. Pero por ahí para los que no, no les viene mal. Y para los que ya sí un poquito más. Bien, nosotros tenemos una batería que alimenta un generador de RONCORF. A la salida de alto voltaje tenemos un spark gap, que es un salto de chispa. Luego, dos capacitores. Tenemos uno a la derecha y uno a la izquierda. Estos capacitores, eh, bueno, están de un lado con la electricidad y del otro lado con lo que nosotros ahora comprendemos que es el muro de Bloch. En este caso estamos viendo la, la máquina de Tesla, donde él le colocó dos bobinas. Vamos a sacarlas y vamos a verlas con atención. Tesla eh, colocó estas dos bobinas de una manera especial, ya que estas dos bobinas no, no se comportan como el generador de Runkorf. Primero que nada eh, tienen el núcleo de aire. Eh, lo que podemos ver es que la que está, eh, digamos, del lado de los frascos capacitores es mucho más grueso el alambre de cobre que la que está del otro lado. Así que, muy posiblemente, este alambre de cobre eh, sea de 2 milímetros de calibre. Esta bobina tiene 60 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. Tiene un núcleo de aire y va sumergida eh, en, como en un recipiente plástico donde luego se le introduce aceite hasta que la bobina quede totalmente sumergida en aceite. Eso es para que la alta tensión pueda lograr convertirse, filtrarse y hacer todo el proceso sin que emita fugas de alta tensión que es lo que no queremos. Nosotros no queremos que la alta tensión pase de una bobina a la otra. Entonces, bueno, este sería eh, la bobina donde Tesla separaba las dos corrientes. Eh, nosotros podemos ver que la bobina que está conectada en el muro de bloch eh, utiliza corriente, por eso él la aísla. Digamos... Lo que hace es pasarla por una bobina de 2 milímetros, que es la que está en contacto con los frascos capacitores, y de ahí subirle mucho más la frecuencia para lograr una corriente más fina, por lo tanto trabajar únicamente con energía fría. Luego esa bobina de un alambre de cobre de 0,3 milímetros, y bueno, muchas más vueltas que la primaria, lleva un spark up. El Spark Up es el salto de chispa. ¿Ves? Lo que estamos viendo en este momento es este aparatito, son dos electrodos con una esfera en cada punta. Entonces, bueno, no solo genera una resonancia, sino una modulación del pulso para que sea armónico. Porque lo que queremos conseguir es la resonancia armónica. Y luego nosotros tenemos un, una descarga de alta frecuencia. Esta descarga de alta frecuencia, vamos a verla de cerca, eh, Tesla la usó para hacer curaciones. Él lo que hacía era poner eh, su, su cuerpo eh, a través de las dos placas que, que estaban cerca una de otra. Vamos a quitar esto así, así podemos ver las dos placas. Ahí está. Estas serían las dos placas... Y vamos a borrar esto bien. Entonces, lo que vamos a ver es que Tesla, por ejemplo, eh, todo lo que ponía en el centro de estas dos placas era traspasado por la energía entre placa y placa. Entonces, de esta manera, Tesla curaba los tejidos vivos. Pero, ¿qué particularidades tiene esta energía para para que nosotros entendamos de alguna manera que, que esta energía no es la misma que la energía eléctrica, porque bueno, esto va también para muchas personas que se confunden pensando que esto es un, un sistema de, de energía eléctrica, de alta frecuencia y alto voltaje, cuando no lo es. Tesla descubrió la energía fría antes de 1900. Eh, paralelamente con Tesla, también había un francés de apellido Darson Ball que trabajaba con, el, con el, la misma configuración, o sea, con los dos jarros Leiden rompiendo la simetría. Ahí es, a ver, ahí está. Está ahí la flechita, muestra un capacitor... Y con la otra flechita vamos a señalar el otro capacitor. Ahí están los dos capacitores que rompen la simetría del volumen y luego la vuelven a juntar, pero a través de una bobina. Ese es el secreto. A través de esta bobina la vuelven a juntar. Y es así que bueno, la energía de la bobina primaria de este nuevo circuito está alimentada con la energía de la rotura de simetría. Pero todavía acá existen partes eléctricas o bien, como verás, le falta un spark gap a este, un salto de chispa, o sea, no entra en resonancia esta bobina. Entonces lo que hizo Tesla para que pueda entrar en resonancia fue colocarle el spark gap a la secundaria. De esta manera, él puede extraer la energía fría desde la bobina secundaria. La bobina secundaria es la que voy a marcar con una flecha ahora. Esa sería la bobina secundaria. Luego tenemos el spark Gap, que es el que va a hacer resonar a la bobina secundaria, y por lo tanto vamos a obtener una descarga de chispas blancas entre las dos placas que finalizan todo este circuito. Bueno, eh, la cosa es que... Este circuito tiene algo muy interesante para descubrir. Primero es cómo se le ocurrió a Tesla usar la energía del muro de Bloch, que muchos la usaban de una manera, pero a él se le ocurrió directamente separarla. Él no está usando la energía del muro de Bloch, sino que la ha separado con dos bobinas y ha hecho resonar la bobina secundaria, para obtener una descarga de chispas frías. Esta corriente es una corriente, bueno, es la corriente que va a empezar a abastecer las ecualdeas de todo el mundo y bueno, vamos a poder estar en contacto cada vez más con esta energía. Esta energía pasa por tu cuerpo y no te da corriente, es de carácter frío como había dicho. Eh, por ejemplo, si te duele una muela y te aplicas esta energía... Ya no te duele más la muela. Mucha gente sufre de dolores, hay distintas enfermedades, más que nada el tema de las vacunas, lo, el desastre que ha dejado en las personas las vacunas. Bueno, y hay personas que sufren de mucho, mucho dolor. Eh, por ejemplo, hay una chica llamada Paula en Chile que está pidiéndole a la presidenta la eutanasia porque la vacunaron hace cinco años atrás y ella ahora sufre de unos dolores insoportables, los, los músculos se le contraen, no puede caminar, bueno, está en un estado muy convaleciente Esta máquina, por ejemplo, la podría ayudar mucho a Paula, y no solo a Paula, sino a mucha gente. Esto es energía fría, es energía que pasa a través de los átomos, no usa los átomos como la energía eléctrica, que sí usa los átomos, por eso es que si nos da una descarga de energía eléctrica, vamos a terminar electrocutados. Bueno, con esta energía no pasa eso. Esta energía pasa entre los canales que hay entre átomo y átomo, y bueno, justamente nos energiza el cuerpo, sin hacernos nada. Podemos prender lámparas en la mano y no nos pasa nada. Bueno, ¿qué es lo que hacía Tesla? ...para prender una lamparita... ...para prender una lamparita... ...Tesla agarraba... ...y sacaba un hilo... ...de acá... ...sacaba un hilo... ...le ponía la lamparita... ...y luego... Eh, ...bueno... ...no, vamos a hacer una cosa... ...esto es de, ...es para otro video... ...ahora más que nada... Vamos a analizar para no irnos por las ramas y no llenarte la cabeza con demasiada información. Esto más que nada es para que veas el proceso de ruptura de un volumen a través de dos capacitores. La nueva, digamos, acá se arregla esa energía y se traspasa a otra bobina a través de un SparGap para lograr la corriente eléctrica de carácter frío. El generador de Runcorf consta de un núcleo de hierro. Este núcleo tendrá 6 centímetros de grosor, pero lo podéis hacer del grosor que vos quieras. El alambre de cobre que se utiliza en, en el bobinado primario, que sería el bobinado donde está la batería, que se conecta a la batería, es de 2 milímetros y consta de 300 vueltas. El bobinado secundario es de 0,3 milímetros y consta de 10 kilómetros y medio de alambre de cobre. Es un bobinado grande, pero de un alambre muy finito. Los jarros leyden, bueno, son los como los que mostré en un video anterior a este. Muestro cómo saco energía de un televisor y a través de los jarros leyden, imito replico el mismo circuito... ...y puedo obtener chispas blancas de carácter frío. No pude seguir con el experimento porque el televisor se quemó... ...ya que justamente para eso necesitamos un carrete de Runcorf... ...para que este, digamos, este dispositivo aguanta mucho sin romperse. Entonces, eh, bueno, de esta manera... El, ah, te estaba diciendo, los jarros Leiden son frascos de aceituna revestidos con papel de aluminio por fuera y por dentro. Eh, el papel de aluminio de adentro del frasco es el que está en esta parte, digamos, del SPARGAP, la parte de, del generador de Runkov. la salida entra a los frascos. Y después de los frascos, digamos, la parte exterior, el aluminio que está pegado en la parte de afuera, se conecta a una bobina de también 2 milímetros pero ya no vamos a hablar de 300 vueltas como en el caso del Runcorf. Porque eh, lo único que queremos hacer es hacer un pasaje de energía. Ya no estamos tratando de, de generar pulsos de corriente grandes para poder obtener una salida. Sino que vamos a hacer acá una transformación de energía para poder filtrar eh, directamente la eléctrica de la fría. Así que tenemos... 2 milímetros esta bobina, 0,3 eh, la otra bobina que va por encima, luego un espargap y lo que nosotros queramos ponerle acá. Esta energía ya la puedes tocar y no te hace nada. Esta energía es la que te digo con, con la que se curaban todos en 1900 y que la FDA de manera muy vulgar eh, acusó de charlatanería. ¿Viste? O sea, hay muchas cosas que, si vos te fijas, por ejemplo, en el Wikipedia, por ejemplo, la electroterapia, si buscas, eh, la van a tener tachada de charlatanería. Qué casualidad, ¿no? Que la energía que todos estamos buscando en el Wikipedia dice ser charlatanería. Pero a la vez, en el Wikipedia, si buscas la palabra radiónica, también vas a encontrar que se la trata de charlatanería. Y bueno, ya vamos a estar hablando de la radiónica, que también trabaja con energía fría, pero en unas cantidades menores. Y realmente estas máquinas eh, provocan milagros, las máquinas de radiónica. Bueno, este es un cortito, quería dejarte más o menos un poco más claro cómo es el tema, para generar energía fría, salida del muro de Bloch, y... En videos posteriores vamos a estar viendo otros modelos y bueno, y ahí sí te voy a estar mostrando cómo prender lámparas al estilo Tesla. Este es el video más importante de todo el canal. Es el video donde hablamos de cómo extraer la energía de la éter.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 Vamos a ver la patente de Tesla. Bueno, acá tenemos el experimento. El muro de Bloch abierto. El el abierto. Hemos usado... ...la alta tensión de un televisor pequeño, antiguo... ...hemos usado la alta tensión de un televisor pequeño, antiguo... ...y hemos sacado su energía... ...a un spark Gap. ...estamos usando... ...el tubo del televisor como capacitor... A un espargap estamos usando el tubo del televisor como capacitor. Luego... Luego, con dos capacitores, estamos abriendo el muro de Bloch al medio. Le puse una lamparita. Luego, con dos capacitores, estamos abriendo el muro de Bloch al medio. Le puse una lamparita. Energía fría. Energía fría del muro de Bloch. El muro de Bloch. El muro de Bloch es una región que se encuentra en el origen subatómico de la materia. Su finalidad es unir dos proporciones de energía que forman un volumen. Cuando nosotros tenemos un volumen, tenemos exactamente su mitad en, do, en dos proporciones. Cuando nosotros hacemos esto, rompemos la simetría de este volumen. Por lo tanto, podemos comunicar esas dos simetrías... ...a través de un circuito. Este circuito va a tener un punto cero. Esto sería, en básico, la ciencia de generar un mecanismo... ...que haga que el muro de Bloch, esa capa subatómica... ...que divide las dos proporciones exactas de un volumen... Y hacer que sus dos capas, es un biplano, sus dos capas se encuentren en el punto cero a través de un recorrido inteligente. O sea, digamos, en básico, si yo uno estas dos, generaríamos el volumen. Pero si yo las separo y las uno por otro lado, generaríamos una distribución de la energía de la rotura del volumen generando una alimentación en un circuito que nosotros le pongamos acá puede ir, por ejemplo una lamparita entonces, este volumen al ser roto tratará de acomodarse y para acomodarse tiene que pasar por este circuito por lo tanto alumbrará nuestra lamparita alimentará la lamparita es por eso que la lamparita, así sea de los voltios que sea, o de los watts que sea, la rotura de simetría encaja justo en, el, en la carga, digamos en lo que pide del otro lado. Si era una lamparita, alimenta una lamparita. Si es una máquina gigante, alimenta una máquina gigante. Porque tiene que volver a unificar esta simetría para volver a hacer un volumen. Esto sería como para el universo un error. Y el universo, como siempre está perfeccionando, da como resultado una carga, una alimentación salida, podríamos decir, de la nada. Pero está saliendo del vacío cuántico y su manera de distribuirse energéticamente. Nosotros cuando abramos el muro de Bloch vamos a encontrar energía. Esta energía es subatómica. Esta energía es infinita y gratis. ¿Por qué decimos gratis? Porque muchos dirán, no, no es gratis. Porque para hacer, para echar a andar esta energía, necesitamos, por ejemplo, una batería. Bueno, el tema es que esa es la verdad. Necesitamos una batería, por lo tanto, no es gratis. Pero si nosotros con una batería podemos alimentar un radio de 50 kilómetros a la redonda todas las casas que nosotros queramos, Estamos hablando de que esa energía fue gratis. Porque por más que pongan un centavo por persona, se compran las baterías necesarias para hacer que haya energía en varios kilómetros a la redonda, según la intensidad que estamos usando en nuestro mecanismo para enviar energía de manera escalar a la redonda. La energía que sale del muro de Bloch es medicinal. Cualquier rotura de hueso, cualquier fisura, cualquier eh, eh, eh, problema en los ligamentos o en la sangre o en los órganos del cuerpo, cura el cuerpo. Esta energía es fría, o sea que cuando hacemos chispas se congela, no se prende fuego. Cuando los circuitos piden mucho y consumen mucho, comienzan a enfriarse y no a calentarse... Y esta energía, ser fría, tiene los principios de la electricidad y el electromagnetismo invertidos. Por lo tanto, produce antigravedad. Estos serían los aspectos más interesantes de la energía que sale del muro de Bloch, de romper la simetría de un volumen. Esta energía es la que han usado absolutamente todas las culturas del mundo y que han dejado, por ejemplo, plasmadas en sus jeroglíficos. Hay, por ejemplo, un, una cartera que se ha visto en la Sumeria Antigua y en varias culturas latinoamericanas, donde nos muestran un volumen y, por ejemplo, nos muestran la simetría, digamos, sus dos proporciones. Nos muestran, por ejemplo, en este caso voy a poner un rostro, ...para que podamos observar de qué se trata esto. Tenemos un rostro, tenemos dos rostros. Yo aquí estoy diciendo que en esta simetría vamos a tomar dos partes... ...y estas dos partes las vamos a comunicar entre sí. Por lo tanto, la energía de la rotura de simetría... ...se va a encontrar en este punto. Yo en este punto voy a poner un dispositivo para... ...extraer la energía de la rotura de un volumen. Nosotros tenemos a 2pi en este caso para que podamos ver y 2pi van a ser encontrados en jeroglíficos egipcios, eh, toltecas, olmecas, de todas las culturas centroamericanas y de todo el mundo. Ahora vamos a lo más importante. Nosotros dijimos que si bien no es gratis, Vamos a usar una batería, por lo tanto, nuestro dispositivo tiene que tener una batería. Con esta batería vamos a alimentar, voy a poner la B de volts, de voltaje. No crean que se escribe batería con B corta, por favor. Esto significa que acá hay voltaje. Este voltaje lo vamos a llevar a un generador carrete de Runcorf que va a tener en su núcleo un martillo dando toques en un tiempo, en un periodo de 10 Hz, 10 Hz por segundo. Vamos a poner acá 10 Hz. Es muy importante que esta máquina esté funcionando en 10 Hz para lograr la sintonía y la sincronía con los pulsos Schumann de la Tierra, de la cavidad resonante de la Tierra. Una vez que nosotros sincronizamos nuestro generador Runkorf en 10 Hz, su salida de alto voltaje la conectamos entre sí, pero le dejamos un salto. Por lo tanto, va a generar una chispa. Nosotros, al generar esta chispa, vamos a estar multiplicando los 10 Hz. Por lo tanto, acá vamos a tener 10 y acá vamos a tener 1000, 1000 Hz. O sea, no solo subimos el voltaje, de esta batería, que puede ser de 9 voltios, o de 12 voltios, o de 6 voltios, lo vamos a convertir en muchos voltios, pero también le vamos a subir la frecuencia. O sea, va a tener muchos más golpes por segundo acá que acá. Acá directamente no, tiene uno solo. La batería de 9 voltios entrega 9 voltios en un pulso. Acá lo convertimos en 10 y acá lo convertimos en 1000. Nosotros acá hemos logrado la sincronía. Al ponerlo en 10, se sincroniza con los pulsos de la Tierra. A esto se le llama sincronía. Nosotros acá, al multiplicar esta sincronía, hemos logrado la resonancia. La resonancia es algo que si bien no está en el tiempo de la sincronía, está en un múltiplo. Por ejemplo, 1000. Vamos a poner acá 1000, 1000 Hz. Teníamos 10, pasamos a 1000. Eh, bueno, justo tenía que... Ahí está. Ahora, nosotros esta salida de alto voltaje, que es una mezcla de alto voltaje con energía fría, ya que los pulsos del Runcorf inducen adentro del núcleo el pulso de Back-Fm, que es el contraelectromotriz, se lo inyecta en el núcleo, por lo tanto eh, el núcleo emite esos pulsos negativos. Entonces, el devanado secundario recoge, por un lado, electrones y por el otro, energía fría. Fría. Bueno, entonces nosotros acá tenemos una mezcla de electrones y energía fría, por lo tanto, vamos a filtrarla. Pero a la vez, vamos a agarrar la receta de cocina que nos dejan los antiguos y la vamos a colocar acá. Entonces vamos por un lado a filtrar, pero por el otro vamos a romper la simetría del volumen. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Lo más común para una salida de alto voltaje es colocar un capacitor para que esta carga se acumule en este condensador y luego le entregue al circuito esta energía, pero con un poder con un poder digamos el pulso más fuerte eh, para los electricistas sería con más amperaje entonces bueno como nosotros necesitamos romper en dos este volumen para poder generar energía del muro de bloch o sea lo que queremos hacer este condensador partirlo en dos para poder sacar una mitad para cada lado y poder abrir el muro de bloch entonces le vamos a colocar un jarro leiden y otro jarro leiden un jarro leiden es un simple frasco de vidrio que está revestido con aluminio por dentro y por fuera desde adentro Vamos a colocarle un polo positivo, por ejemplo, y en el papel de aluminio de afuera le vamos a, col a colocar el negativo. De esta manera, el papel de adentro, que no se está tocando con el de afuera, recibe la carga positiva y el papel de afuera la negativa y se polarizan y ya podemos retirar la carga y va a quedar cargado el capacitor con esa carga. Por lo tanto, si luego de retirar la carga nosotros tocamos los cables, vamos a ver una chispa una sola. Entonces nosotros vamos a poner dos jarros Leiden. O sea, este sería el papel de aluminio de adentro y este sería el papel de aluminio de afuera. De esta manera nosotros al capacitor que hubiera cargado la salida del Runkorf, en este momento ahora la dividimos en dos. Entonces, nosotros acá vamos a lograr que la salida tenga una coherencia con lo que está pasando acá y con lo que está pasando acá. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle de nuevo un salto de chispa. Nosotros le agregamos un salto de chispa y vamos a lograr otra vez multiplicar el valor anterior y vamos a lograr... Por ejemplo, un millón, en este caso, de Hertz. Nosotros de este, de este lado vamos a lograr un millón de Hertz, pero a la vez... Digamos, si bien acá se vuelve a acomodar la simetría, nosotros podemos poner un circuito que... Conecte estos dos. Puede ser una lamparita, como habíamos visto acá. Nosotros podemos poner una lamparita y se va a prender la lamparita. Pero nosotros podemos poner, por ejemplo, tantas cosas podemos poner. O sea, acá ya hemos abierto el, mu el muro de blotch. Esto ya es el muro de blotch abierto. Porque la carga eléctrica viene acá y se cargan las partes internas del jarro de Leyden pero también no solo están cargadas, sino que están conmutándose en 1000 Hz, con una base de 10 en sincronía con los pulsos de la Tierra. Quiere decir que los pulsos de la Tierra pasan a estar justo en el periodo de trabajo de este dispositivo. Esa sincronización hace que los pulsos de la Tierra entren en nuestro dispositivo. Luego, con esta chispa, conmutamos la salida de las de los dos pi, de la rotura de simetría. Por lo tanto, nosotros le ponemos un salto de chispa para lograr la resonancia armónica. Esta es la resonancia y esta es la resonancia armónica. Y la resonancia armónica lo que hace es sacar un millón de placas del biplano que se está rompiendo por segundo. Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener un millón de estas corrientes que nosotros hemos provocado con el Runcorf, vamos a tener un millón de estas cargas por segundo. Por eso, volvemos a que, si bien no es gratis, nosotros podemos, con una simple batería, generar alto voltaje y multiplicarlo por un millón. Por lo tanto, ahí es donde nosotros podamos darle mucha energía a mucha gente y para esa gente va a ser gratis. Claro, a mí me costó una batería, pero yo luego voy y le digo, che, pónganse las pilas y compremos una batería entre todos, y todos van a comprar una batería y vamos a seguir teniendo energía gratis. Bueno, este sería el esquema simple para abrir el muro de Bloch y luego, acá, que tenemos energía fría un millón de veces por segundo... Vamos a ponerle nuestro circuito. Por ejemplo, si yo me quebré un hueso del brazo, yo voy a agarrar acá y le voy a poner una placa metálica y acá le voy a poner otra placa metálica y entre medio de estas dos placas va a haber una energía en el aire, una energía iónica negativa. Entonces yo voy a venir y voy a poner el brazo en el medio y la energía me va a curar el hueso, el tendón, me va a limpiar la sangre. Bueno, esta es la máquina que construyó Tesla, con la cual se curó cuando lo atropelló un coche, casi, más o menos tenía como 80 años, y lo atropelló un coche. Él con esta máquina se recuperó completamente. Bueno, esto para el campo de la medicina. Ahora, para el campo de la energía libre para alimentar una vivienda, motores, luces, o todo lo que queramos, se le conecta directamente lo que nosotros queramos, o sea, esto puede alimentar eh, una luz, un motor, una luz y un motor, y le seguimos poniendo y nos va a entregar lo que le sigamos poniendo. O sea que a nivel de uso personal lo estaríamos usando de esta manera. Pero ahora, si nosotros hacemos uno y le queremos dar a todo un, un, un radio, por ejemplo en una ecualdea... ...esta máquina estaría en el centro de la ecualdea. Y acá se le pondría, en vez de las cargas... Un dispositivo que emita esta energía al aire. Esto se hace de la siguiente manera. Vamos a, ge a, a generar una bobina de dos vueltas, solamente dos vueltas. Una bobina de dos vueltas. En la cual le vamos a poner en el mismo plano una espiral. De alambre de cobre, obviamente. Bien, acá tenemos la espiral. Este extremo lo vamos a llevar a tierra. En una jabalina eh, sería como un tubo de cobre macizo que se clava en la tierra para generar una puesta a tierra. Y el del medio lo vamos a llevar hacia arriba y lo vamos a poner en una antena, que sería una esfera hueca de metal. Entonces nosotros de esta manera vamos a estar emitiendo energía escalar, un millón de ciclos por segundo, salida de la rotura de simetría de un volumen, que lo hemos roto poniéndole dos capacitores. Por lo tanto luego tiene que armarlo, y para armarlo va a hacer funcionar la bobina de dos vueltas y esos pulsos que son fríos no van a salir para afuera van a ir para adentro porque justamente tienen a la inversa toda su ley entonces van a alimentar a la espiral la espiral va a generar un pulso magnético que se va a ir a la tierra y un pulso radiante que se va a ir a la esfera de arriba por lo tanto va a comenzar la proyección de pulsos escalares radiantes por el aire, ya que la energía fría hace que el aire se comporte como un conductor, mientras que la energía positiva, todo lo contrario, el aire se convierte en un dieléctrico. Con la energía fría, el aire es un conductor, por lo tanto, con un simple dispositivo nosotros podemos llegar a kilómetros de distancia con nuestra energía gratis, fría, y después desde la Tierra... También va a pasar lo mismo, eh, van a comenzar a salir pulsos magnéticos un millón de veces por segundo. La energía se transporta por la Tierra y por el cielo. Esto sería el principio del mecanismo de la energía escalar gratis, fría, trabajando con el muro de Bloch. El rayo de la muerte de Nikola Tesla... Trabaja con la misma tecnología, simplemente que se le modifica la salida, digamos, la apertura del muro de Bloch. Tiene muchas utilidades, tanto medicinales, para producir energía. Así que vamos a ver ahora de qué se trata el rayo de la muerte de Nikola Tesla. Nikola Tesla lo que quería era transportar energía mediante la luz. Él ideó su bobina con ese propósito. Él lo que hizo fue, a, sus, a la salida, le colocó tres o cuatro vueltas de alambre de cobre, que sería la bobina primaria de la bobina de Tesla. Y luego la famosa bobina que emite la alta frecuencia. Cuando nosotros la colocamos en sintonía con el primario justo en el medio, nos va a salir energía por este lado y energía por este lado. Bueno, estas energías se llevan a un aro de cobre o de aluminio y a otro aro de aluminio. Obviamente estos aros se van a volver radiantes pero de energía fría, radiantes de energía fría, y justamente como les decía, la energía fría tiende a nuclearse, tiende a la implosión, por lo tanto, se va a crear también un baricentro de energía en los dos casos. Cuando nosotros logramos esto, tenemos que apuntar con un láser, y que la luz del láser pase justo por el medio, de este lado también. Luego los láser los vamos abriendo, y ¿qué va a suceder? Si nosotros tenemos las dos salidas radiantes, y apuntamos con nuestros láser y los vamos abriendo, los rayos obviamente se van a cruzar, si nosotros los cruzamos en un ángulo de 60 grados, o un poquito mayor, vamos a encontrar el momento angular de la éter, por lo que luego de esta unión saldrá el rayo de la muerte, que es un chorro de éter que desmaterializa, bueno, deja, el, deja la nada prácticamente este rayo. Así que bueno, eso sería eh, el dispositivo Tesla usado para... Proyectar energía con la luz. Si nosotros usamos uno, podemos proyectar en energía con simplemente un láser. Se pueden usar dos o se pueden usar seis. ¿Para qué más se puede usar el dispositivo que abre el muro de Bloch? Como habíamos dicho, para la antigravedad. ¿De qué manera? Nosotros conocemos un dispositivo de Carl Scapeller que nos cuenta que se trata de una esfera de acero que está revestida por una esfera de cerámica y afuera tiene una esfera nuevamente de acero. Son cuencos que están unidos entre sí, pero están separados por una capa de un dieléctrico que es plástico Digamos, un, un disco de plástico, un disco de aluminio y otro disco de plástico. Estas tres cosas se ponen acá en el medio y separan a los cuencos unos con otros. Entonces, bueno, por un lado nosotros tenemos dos dispositivos. Vamos a ver el primero. El primero es una esfera de acero hueca, dos cuencos que tienen el disco de aluminio con un dieléctrico arriba y un dieléctrico abajo, separados. Quiere decir que esta, este, este cuenco no tiene contacto con este. En el medio tiene un tubo de cobre con otro tubo de cobre y en las puntas un imán y el otro imán. Estos dos imanes están en modo atracción. De esta manera nosotros conectamos... Una de las salidas del muro de bloch en la parte de abajo, la otra salida en la parte de arriba y le sacamos el spark Gap, el salto de chispa. Por lo tanto, va a buscar saltar aquí adentro. Cuando eso suceda, se va a encontrar con todo este mecanismo y va a comenzar la disrupción fundamental la disrupción subatómica de la partícula fundamental de la éter por lo tanto, esta esfera va a levitar luego, con la misma energía vamos a alimentar dos bobinas que se encuentran en el lado interior de los dos cuencos de cerámica va a haber una bobina abajo ...y una bobina arriba. Estas dos bobinas, digamos, acá hay un extremo, acá hay otro extremo, se conectan con la fuente. La bobina de abajo se conecta por un lado acá, y la bobina de arriba se conecta acá. Digamos, el extremo de arriba y el extremo de abajo de la bobina de abajo. El extremo de abajo de la bobina de arriba lo conectamos acá y el extremo de arriba lo conectamos acá. De esta manera, no solo va a haber una disrupción subatómica de la éter en el interior de la esfera, que por cierto, olvidé comentar, que está al vacío, sino que también habrá una proyección de pulsos electromagnéticos fríos al interior. Por lo tanto, esa partícula en disrupción entrará en un vaivén, haciendo que esta esfera levite mucho más.